Pues hoy les vamos a presentar una nueva marca que estamos manejando aquí en People, eh, se llama Reuter, es una marca de mochilas alemana. El primer tema de calidad que vamos a hablar es el tema del material. ¿no? El, el, el... El sintético que están utilizando es súper grueso, se siente mucho más grueso que un tradicional y obviamente esto tiene un beneficio de calidad, o sea, no se te va a romper con cualquier cosita y también, por lo mismo, es bastante eh, repelente al agua. tiene una patente súper fuerte que se llama Air Stripes y lo vamos a mostrar en la parte de atrás. Como pueden ver, es muy marcado donde va a estar el soporte en la espalda. Te deja completamente abierto la gran mayoría de tu espalda y tienes, tienes, se reparte el peso bastante equilibradamente este material es completamente distinto a todo lo que vamos a encontrar en la mochila es súper súper resistente tiene mucho confort tiene un colchón bastante bueno pero lo importante de esto también es que se seca rapidísimo o sea no es algo que se va a absorber el sudor y sacar mojada tu mochila y bueno todo tiene muchísima calidad no por ejemplo esto es completamente ajustable entonces pues, si eres muy alto si eres mucho perrito lo que fuera lo puedes poner justo donde quieres ponerlo te de lo justo los straps, estas cositas, es completamente distinto a la mayoría de lo que tenemos. O sea, es súper calidad, se siente muy, muy, muy, muy de principio todo. Este otro strap, vamos a cerrar aquí, que quede bien apretadito. Este está ya bien apretadito. Esto aquí, un poquito más. Y si se dan cuenta, la mochila me queda ligeramente arriba, pero no, no me llega a lastimar la cabeza. Tengo completo movimiento, tengo completa visibilidad en los lados. Incluso en una postura más de bici, espalda baja liberada. Bueno, las mochilas hoy te van a venir una funda impermeable, entonces mientras que el material es bastante resistente al agua, ya con esto la hacemos completamente impermeable, entonces obviamente un color flúor, para que se vea, cubre completamente toda la mochila, como pueden ver es instantáneo ponértela. Casi todas las mochilas también van a venir con una, un compartimiento para casco, esto está muy bien diseñado porque es independiente de la mochila entonces no, no ocupa un espacio que estás ocupando tú con otras cosas nada no más vas a sacar está como de araña vas a poner tu casco y pues claro básicamente ahí está tu casco protegido no se va a caer, no se va a mover está bien puesto entonces es una mochila que diseñada para pues, montaña principalmente pero con estos detallitos que va a ser bastante especial, que la puedes usar en cualquier entorno y tiene esos detalles bastante bien hechos, ¿no? Entonces esto acá es un chalequito. Entonces para usarlo, pues nada más te pones la mochila. ¿Qué tal? Eh? Todo integrado. Me lo cierro atrás, me lo aprieto y tengo un rompevientos, color flúor bastante, aquí estoy, digamos, y es muy funcional, ¿no? Bueno, sobre los modelos que estamos teniendo aquí de pues este que ya pues, más o menos lo conocen, es el Superbike 18 xp eh, una mochila obviamente de un buen tamaño, pensando en unas rodadas largas, 3 a 5 horas, lo que fuera, tienes muy buenos compartimentos, mucho espacio, 18 litros, ahí viene el nombre, expandible XP. entonces es una mochila que la puedes expandir, se va a abrir más el tamaño. Y va a llegar a 20 litros. Pues, pues bastante buena para rodas de montañas largas, obviamente también un uso urbano con el tema de chaleco integrado y pues, todo tipo de cosas bastante buenas. ¿no? Después tenemos la Deuter Superbike 20, la cual va a ser el tamaño ya pues, máximo que tenemos ahorita. Es una mochila también súper grande, muy versátil. Prácticamente igual a la Super 18, con la diferencia que esta no tiene el chaleco y que esta no es expandible como la otra, pero igual, no uso rudo, recorridos de 3 a 6 horas y también un uso urbano, pues, super bueno. ¿no? Después vamos a tener la Crossback 18, más chiquita, recorridos más cortos, el tipo de agarradera de casco es distinto, como pueden ver, es otra cosa, pero va a ser la misma función. Eh, recorridos de una a tres horas yo recomendaría mismo tema de Airstrike pues tienen la misma tecnología misma calidad mismos sintéticos durables súper buenos solo un tamaño más chico y después la más chiquita de todas va a ser esta de aquí que es la Race la Race un poquito más chiquita mismo tema de calidad no vamos a escatimar en eso los traps son más ligeritos, pensada de un recorrido de una a dos horas, digamos, más chiquita, menos compartimentos, más ligera, ¿no? Entonces también tiene su mercado. Otra cosa que me gustaría hablar sobre hoy es el tema de la garantía. La mochila tiene garantía de por vida en todo. Yo creo que eso es muy raro en, en mochilas de montaña en, espe en específico. Entonces si te rompe el cipel, si se te rompe pues un strap, si se te rompe alguna parte del sintético, lo que fuera, Deuter tiene garantía sobre ello. Entonces, muy buena calidad de producto, vale mucho la pena.